Sergio Galeana, también docente de la casa desde hace más años, trabajando en la carrera, profesor de colonización y descolonización, profesor adjunto de Historia de África en la Universidad de General Sarmiento y director de la carrera de Historia en la Universidad de General Sarmiento y sus temas de investigación rondan en torno al pensamiento político africano. Bueno, gracias Sergio también por estar por aquí, aquí y colaborar con la carrera. Gracias. Muchas gracias eh, Silvia por, por la invitación eh, La verdad que es serio que, que se haya podido que se estén realizando diversas instancias de, de debate respecto al plan que es el mismo que cuando yo me recibí que la, nuestro, el mundo era otro pero también lo que era no solamente el mundo sino también era otra la... La estructura... A ver... Ah, perdón. Digo, no solamente era otro la, la, el mundo, sino también... Eh, era otra también la estructura de universidades eh, a nivel nacional. Con lo cual, la, repensar la, creo que repensar la carrera es más que, más que imperioso. Sí. Eh, yo vengo a hablar un poquito de la experiencia mía en general Sarmiento que también está cruzada necesariamente por, por mi experiencia acá en, en la facultad eh, hablar, bueno, también tuve experiencia, tuve experiencia en otras universidades en Quilmes y también tuve experiencia en, en la UNSAM pero a mí me gustaría ahora centrarme en la experiencia de Sarmiento básicamente para Creo que no hay ningún, ningún plan que pueda copiarse de un lado a otro. Me parece que hay que. Yo voy a hablar en función de tres ejes: pensar los contenidos de la carrera o el trayecto de la carrera, pensar de alguna manera las formas de trabajo en General y también pensar la vinculación entre universidad y territorio que hay en General Que Me parece que eso también ayuda a pensar que. Eh, elementos de otras universidades o de otras experiencias pueden servir en una experiencia de reforma acá en, en la UBA el, el plan la reforma del plan de, de Sarmiento el plan nuevo es básicamente okay, el último año una, una adecuación al plan, eh, es del año 2012 de hecho yo entro el financiamiento gracias a esa reforma del plan porque con esa reforma es la primera vez que eh, en un profesorado universitario nacional se establecen Obligatorias, historia de África, de la cual soy docente, eh, e historia de Asia, ¿sí? son materias que todos alumnos, tienen que hacer. La carrera de historia de la, la universidad de Finanzamiento, para los que no saben, es una universidad creada en los 90, ¿sí? junto con eh, las que se inician en las universidades del conurbano, de la primera tanda de los 90, y la de los 80, y principio de, de, de los 90, y la carrera de generalizamiento es un profesorado universitario. Si no tiene doble titulatura, desde el primer momento, digo, si bien periódicamente aparece en discusión al respecto a la licenciatura, es una carrera que se pensó y, y, y funciona exclusivamente como, como un profesorado universitario. La diferencia sustancial eh, con cómo está organizada la carrera es que eh, no existen facultades, eh, equivalentes a las facultades en Sarmientos o institutos, eh, y la carrera de historia... Eh, la, las materias pertenecen a dos institutos o sea, el equivalente de las facultades no, no, no cobijan carreras enteras necesariamente, sino que a veces una misma carrera está en dos institutos lo que da cierta flexibilidad o obliga a ciertas discusiones ¿sí? Eh, pero también hay muchísima habilita mucho el diálogo con, con colegas de otras, de otras disciplinas si uno mira el, el plan de estudios, es el plan de estudios que está pensado en cinco años, eh, hay un cuidado especial en la universidad para evitar estas cuestiones que vos mencionabas respecto del tema de, de los alumnos que no, que no se reciben. Hay un... Cada, con cada plan, y especialmente últimamente hay un, un recorrido sugerido que básicamente respeta las correlatividades que figuran en el plan y que eh, obliga a la oferta de materias por cuatrimestre a respetar ese ese recorrido o sea, el recorrido sugerido lo que hace es que si una persona dispone del tiempo para, para, para estudiar y se concentra en el estudio en cursar tres materias por cuatrimestre o eventualmente cuatro con los idiomas o con los talleres en cinco años se recibe ¿sí? y esto está en algún punto hay todo un esfuerzo y una mirada institucional cuesta en garantizar esa oferta que no haya básicamente que no haya superposición a área ¿sí? eh, en ese sentido la la carrera tiene materias del de tronco de historia, como es un profesor universitario, tiene que tomar materias pedagógicas, en algunos casos pues, son materias comunes a otros profesorados, en otros casos son materias específicas de, de la carrera de historia, que está dada por historiadores, historiadoras eh, que dan esas materias. Y muchas materias eh, se toman de otras carreras. Entonces necesariamente, y esto es muy interesante, la cursada, la experiencia de cursada de los estudiantes del profesorado universitario siempre se cruzan con estudiantes de otras carreras. Porque dentro de sus materias obligatorias hay materias que pertenecen a otras materias, a otras carreras. Y viceversa. Hay materias que son de la carrera de historia que son tomadas por otras otras carreras. Esto yo, también tiene que ver con la dimensión más pequeña de la universidad respecto de la Universidad de Buenos Aires. ¿sí? Eh, pero es muy interesante ese cruce que se da, que en algún punto acá lo tenemos quizás con Sociedad General, en ambos casos me pasa con Polidioscuro, pero que después en algún punto se va perdiendo en, en, el, en el recorrido. El hecho de que sea un profesor universitario no hace que no haya que se desentienda la investigación, de hecho los alumnos se reciben en general con una materia que es Seminario de Investigación de la Historia, que implica un trabajo de investigación, con lo cual eh, no solamente está pensada la, la investigación en el marco de la, de la formación del profesorado, sino que también hay una articulación muy fuerte entre grado y posgrado. La propia universidad tiene dos eh, maestrías que son eh, gratuitas, digo, se aprobó el año pasado la gratuidad de, de los posgrados para los egresados de la universidad, ¿sí? que es la maestría en Historia Contemporánea, y la maestría y el doctorado y es UMS en Ciencias Sociales, ¿sí? que digo, de, hecho son, eh, de hecho yo estoy dando clases en, en la maestría en Historia Contemporánea, y es una maestría que tiene una, un aporte numerosa. ¿Sí? de los cuales la gran mayoría son eh, egresados del profesorado de la Universidad Nacional de gran Sarmiento. Con lo cual uno puede ver que hay ahí una, un recorrido, eh, de hecho hay alumnos de eh, la UBA en, ese, en esa maestría, hay alumnos de, de, de otros profesorados y alumnos de Sarmiento, con lo cual me parece que también eso da una muestra de, eh, de la capacidad de la formación del profesorado en términos de investigación que bueno, no hay gente que porque sale como profesora universitaria no puede seguir el tranco de un proyecto de investigación y en ese sentido me parece que es muy importante eh, destacarlo justamente porque uno piensa que eh, el profesorado eh, o, o se piensa muchas veces en, a la hora de, de, de, de pensar un plan si el profesorado está alejado completamente, es, es el antagónico a la licenciatura o a la investigación en general eh, y de digo, la, la cuestión empírica demuestra el contrario. Si ¿sí? se puede hacer investigación el si profesor eh, y no necesariamente en la licenciatura, que se hace licenciatura después tiene garantizado un recorrido en, eh, en las instancias de, de, de, del sistema científico argentino. ¿sí? Eh, digo, eso para, para pensarlo, digo, a mí me parece que es importante cuando uno piensa en una reforma del plan, es qué es lo que quiere, no qué es lo que hay y cómo acomoda lo que hay a lo que debería hacer mejor, sino es al revés. Digo, pensar que es lo que uno quiere, dando por sentado que hay una planta docente que, que, que, que está, porque de ninguna manera esa planta docente eh, se, se va a cambiar, ni mucho menos. De hecho, en el general incluso se existe el convenio, se aplica el convenio de trabajo, ¿sí? eh, la, gran parte de la planta docente está concursada. y Sin embargo ahí hay una discusión eh, muy rica eh, respecto a esa, de esta situación. Entre otras cosas, porque hay un elemento que es muy importante para destacar y que es muy importante en. en Sarmiento, como en otras universidades del conurbano pero particularmente en Sarmiento que es la experiencia que yo tengo que es que la gran mayoría de los docentes tienen una dedicación exclusiva o dedicación semi exclusiva. y en ese sentido esto también genera un nivel de pertenencia muy fuerte con la propia institución uno tiene que estar ahí además de que tiene una carga de docencia fuerte todos los docentes en la Universidad Nacional de Sarmiento tienen la obligación de dar seis horas de clase por semana Tengan una simple, tenga una semi-exclusiva tenga una exclusiva ¿Sí? Hay que dar seis horas de clase. Yo estoy, historia de África, yo doy seis horas de clase, tenga una semi-exclusiva, una exclusiva. Yo tengo una semi exclusiva, el resto son tipo de. Uno como es docente regular, tiene que hacer docencia de investigación, es un profesor universitario, tiene un sistema, un sistema muy aceptado respecto de los proyectos de investigación, en donde uno presenta fórmulas de proyectos de investigación, que son evaluados, ¿sí? y, y eventualmente acreditados eh, en en el marco de la propia universidad entonces la propia, en, el mismo, en el marco de la propia universidad la idea del de docente el investigador se da en, en el seno de la universidad ¿Sí? y eso también implica digo, tiene un efecto muy importante a la hora de pensar la relación con los alumnos porque cuando uno está todo el tiempo ahí o está tres veces por semana y no es solamente un docente que está dos horas en la clase y se va esa referencia, hay una oficina, hay un lugar donde uno lo puede ver donde, uno, donde se puede discutir donde se puede hacer reuniones digo, también eso alienta una relación y, y, y un vínculo y, y, y en términos de eh, alentar la formación de, de líneas de investigación de distancias de, de, de acercamiento entre diferentes docentes, entre docentes y, y alumnos eh, que me parece que es el horizontal que uno tendría que esperar ¿no? Porque cuando uno habla de la relación de, de pensar en la investigación muchas veces la investigación no es solamente la investigación que hace uno sino también la investigación que hace uno y cómo invita a otros ¿sí? a participar o a integrar esos espacios de investigación Entonces, a mí me parece que hay algo que, que es bien interesante para, para pensarlo como experiencia ¿sí? eh, digo esa, esa, esa característica que tiene la universidad de tener una gran parte de su planta docente como docentes investigadores con tiempos, espacios y exclusivos alienta esto y por eso me parece que es, que es interesante eh, digo, pensar los contextos en los cuales se piensa una reforma de plan ¿sí? Y por último quería señalar eh, la vinculación con el territorio. Ahí hay una, una vinculación muy fuerte con, con, con, con el territorio, con, con el antiguo partido de lanzamiento, con Malvinas, con San Miguel. Eh, digo, eh, digo, la gran mayoría de los alumnos viene eh, de esa región. Eh, el hecho de poseer un campus y de concentrar la cursada del grado y por lo menos en la maestría de historia contemporánea, el posgrado en ese campus también alienta esa vinculación con el territorio, ¿sí? además de que hay una política muy fuerte de vinculación con eh, otros espacios que tiene la universidad, eh, por ejemplo, el museo, el centro cultural, en donde hay radicado, por ejemplo, un proyecto de historia regional, de, de, de historia local, eh, que articula espacios y, y, y docentes, investigadores que trabajan en el centro cultural y docentes que trabajan en la carrera de historia Y o sea, ahí me parece que es interesante pensar digo, la forma digo, la Universidad de Buenos Aires es una, la, la carrera de historia de filosofía y letras digo, no, no tiene una escala, tiene otras dificultades una gran cantidad de, de docentes con dedicación simple afortunadamente no hay nada pero la gran mayoría de los de, docente eh, tiene dedicaciones simples también eso recibe mucho el compromiso de los docentes para con la institución pero me parece que a la hora de pensar un plan de estudios nuevo, uno tendría que pensar el lugar al que quiere llegar y no tratar de, de, de, de, de remar en el, en, el mismo, en el mismo espacio ¿todo? y ahí me parece que tiene que ver con, con los objetivos que se plantean, y esto forma parte de discusión, de consenso yo, claramente en, en el caso de financiamiento, digo si yo pienso por ejemplo en el Instituto de Desarrollo Humano que es en, en, en donde yo estoy hay dos grandes líneas, dos grandes grupos de, de trabajo que tienen que ver no, con la historia de la historia reciente y con investigación sobre enseñanza de la historia. Digo que son grupos muy fuertes, muy formados, que permanentemente eh, se vinculan con escritos, con, con investigaciones, con, con producción de, de, de investigadores propios y con vínculos y, y, y el armado de redes. Y en ese sentido también eso es lo que potencia la carrera a nivel... Eh, digo, lo hace trascender del propio espacio... Eh, universitaria yo creo que en algún punto digo, en el caso de la Universidad de Buenos Aires durante mucho tiempo muy acostumbrada a ser la única universidad o la universidad de referencia el plan de estudios del 85 cuando si se empieza el 85 estaba Luján, Buenos Aires y La Plata como carreras de historia hoy eso cambió y me parece que también es interesante volver a pensar eh, qué tipo de carrera se quiere qué tipo de línea de investigación qué tipo de profesionales y sobre todo qué otros tipos de salidas laborales y qué otro tipo de formación se busca ¿no? hay... Eh, las últimas discusiones que estamos teniendo en la carrera respecto de la formación tiene que ver con eh, pensar qué se hace además de la docencia además de la investigación vinculado a la extensión, vinculado a eh, por ejemplo esto, el trabajo con museos el trabajo con guiones el trabajo vinculado a mm, lo que tiene que ver con turismo o con otro tipo de servicios que efectivamente eh, para gente que eh, hace de esto su Va a hacer esto su trabajo, no es un problema menor, no solamente es salir del lugar, Digo, quizás en el primer momento el, el objetivo de la gran mayoría de los estudiantes en la carrera, a un profesor universitario, era terminar la carrera y tomar horas, ¿sí? hoy felizmente el, el horizonte es mucho mayor, hay un universo de gente que hace otras cosas, que hace posgrado, que se inserta de otras maneras, y que me parece que en ese sentido eh, digo, la, la, las nuevas miradas hacia las nuevas prácticas que se plantean en la carrera, alientan esa apertura en la cabeza de, de los propios estudiantes. Eh, la flexibilidad, digo, la, la posibilidad de hablar con otros, las carreras tienen un conjunto de optativas muy amplio, pueden tomar, si, de de la carrera toma más de 70 optativas, eh, que incluso si igual siempre falta alguna, de que, de que se quiere, entonces también hay que repensar eso. Pero me parece que eh, dando... Estoy de vuelta, pensando qué, qué carta se quiere construir y qué, hacia dónde se quiere llegar, es mucho más fácil el, eh, dar, dar los pasos. ¿no? Que aunque sea uno pueda dar un paso, aunque sea mínimo, que ese paso mínimo vaya, en, vaya hacia un lugar que queremos. No que sea el único paso que se puede dar porque es lo único que se puede dar ahora y no sabemos si ese es el lugar al que queremos llegar. No sé si se entiende, pero me parece que eh, con esto quería cerrar y tocar acá.